Tenemos hoy eh, una interesante entrevista. Estaremos hablando de tránsito. Tenemos a uh, un representante de la institución que organiza y ordena todo lo que tiene que ver. Él es Daniel Canela, director de tránsito en San Francisco de Macorís. Inmediatamente le damos los buenos días. Buenos días, Canela. Buenos días, Carolina. Buenos días, buenos días. a todos los Con macorizanos primero y luego a este panel que en, en Galana, ¿Cómo que se dice? Engalana. Este sí. espacio... Eh, buenos días a todos. ¿Cuál es el principal problema de tránsito que existe en San Francisco de Macorís y qué podemos hacer para solucionarlo? Los conductores. Los choferes. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Los problemas son los choferes? Eh, los conductores. No en los carros, ni el exceso mira, de, de vehículos que hay, bueno, ni que la capeta ni es que tú me no alcanzan, te... ni los semáforos. Estoy preguntando, reforzándote. Claro, tú me preguntaste el principal Exacto, problema. Exacto, adelante. Los choferes. Los choferes, adelante. La forma de conducir, okay. eh, la forma de hacer valer su derecho. Okay. Aquí hay juristas y saben que la Constitución, las leyes de República Dominicana, están hechas para la colectividad. Y mientras nosotros pensemos que el derecho unitario, el derecho mío, está por encima del derecho de los demás, sería difícil que el tránsito se pueda organizar. No es posible que en una intersección, por ejemplo, de la calle Salcedo, con cualquiera de las vías que cruzan, no se le permita a un chofer, a un ciudadano, que llegue primero a la intersección. No se le permita cruzar porque las personas entienden que tienen la preferencia sobre todo el que llega a la Salcedo, o otra vía parecida a la Salcedo. Canela, eh, hablar de lo que tiene que ver con el regulamiento, sí, sería la palabra, la o sea, regulación, que, del regulación es el término, y las acciones que ustedes han iniciado eh, para de alguna manera resolver o disminuir todas las situaciones que tenemos, eh, en lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito. ¿Cómo tú entiendes que ha impactado esto en la mejoría? Mira, quiero reconocer primero que la última medida que debe de adoptar una ciudad es la medida de colocar reductor de reductores de velocidad okay. de cualquier modalidad. O Esa es la última medida. ¿Por qué? La última ratio. Porque rachi. se supone es que las leyes y los reglamentos de un país, de una ciudad, te dicen a dónde tú debes de conducir rápido lento donde los tú los límites puedes mirar de velocidad la derecha, cada establecen vez. los límites de velocidad y entonces aquí no no los respetan no tienen ese tipo de miramiento a la hora de conducir y no hemos visto en la obligación de tener que de una manera forzosa decirle a los conductores baja la velocidad que tú estás llegando a una ciudad correcto. que tú no puedes Pero, seguir a 120 kilómetros por correcto. hora. La ley establece un límite de velocidad en la ciudad, la gente no la cumple No, no, no, no la cumple, y la eso es lo que Zed. estamos diciendo Y bueno, la autoridad co competente no... Bien, bien, gracias. La sí. DGC eh, supe que cuando anunciaron el, el, el 911 que pensábamos que iba a ser diferente el 911 eh, trajeron unos 30 gente de la DGCET y lo, des, lo diseminaron en toda la ciudad y ahí vimos y entendíamos que se iba a hacer un mejor trabajo de regulación, de orientación del tránsito pero tengo la información de que ya de esos 30 agentes de la DGC, solo dejaron aquí como 8 o 10, Increíble. y hizo, 20. llevaron 20, sí, entonces fue, fue algo como para un caramelo, Exacto. y entonces, no, no, eso es ¿qué sí, resulta? Mareo, en este tiempo le hice claro. mareo. Entonces, ¿qué resulta? Me quedo sorprendido cuando veo unas camionetas de la DGC 911, y veo los agentes que están montados en la guagua el día entero gastando combustible, en una intercesión sí, sí. sin hacer nada sí. y decimos, pero por Dios, eh, si todos aunáramos esfuerzo, pudiéramos mejorar perfectamente lo que sería el movimiento del claro tránsito sí. combinado con la seguridad. La pregunta que te hacía, que como mencionaste otros factores, no pues no me la diste, de cómo ha impactado de manera positiva las medidas que han iniciado. Y algo muy serio, grave, es que... En torno a estas últimas medidas, ya que han tenido que iniciar con los reductores, ¿te quiere decir que hay una población muy poca educada y que no respeta para nada el tránsito? Mira, cuando tú me preguntas que se si ha impactado de manera positiva, ¿Cómo, cómo? te puedo decir, todo lo que se hace en favor o en beneficio de los ciudadanos para evitar accidentes de tránsito, impacta de manera positiva. Aquí teníamos vías, intersecciones, que diario estaban ocurriendo accidentes y de una manera u otra tuvimos que colocar esos reductores de velocidad para eh, que esos conductores lleguen y que para allá estaban que usted que lo claro entonces bueno ese manera. es el caso Correcto. específico de la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández que no es reductores que le hemos puesto lo que hemos hecho una Arenadores. una no una división una división de carril por ejemplo qué iniciamos porque hay que ser coherente colocamos una doble línea que en la ley una doble línea amarilla en la ley te dice, no Muy rebase. Bien. Todo el que rebase o cruza por una doble línea amarilla, sí. eh, tiende, un agente de la DGC tiene no la facultad sé, de ponerle sí. una infracción, claro. una fiscalización. Ahora, ¿qué resulta? Pusimos eso, y con todo y eso, ahí se dieron a la tarea de comenzar de a hacer competencias, aceleraciones de vehículos deportivos, que dicho sea de paso, sí, es una claro, adrenalina claro. muy buena, sí, pero también claro, claro, es un gran peligro. Claro. Y nos vimos en la obligatoriedad de hacer una inversión no sí. barata, mira porque cada estoperol tiene un costo en el mercado de 675 pesos sin colocación, y desde el sí. Parque los Mártires hasta la, hasta la, la estación claro. de combustible final que está ya en la salida de Santo Domingo se colocaron 750 estos peroles, es decir que es un costo para la ciudad ¿Dile la gente mantener lo que son esa esos seguridad. Peroles? Los estos peroles son los esas frenadores. joyas no. esos frenadores que se colocan en la vía con un adhesivo y unos clavos que se colocan para evitar que para que los vehículos sientan una fuerte vibración cuando cruzan por encima. Correcto. Mira, hay algo que yo veo, no lo veo mal, pero veo mal que ustedes no hayan tomado en cuenta que hay intersecciones que debe de respetarse por parte de la, de la dirección de tránsito la raya intermitente para el paso hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay entradas y tienen el cerco. Mira, en, que principio, no debiera. en principio... Es decir, está muy bien que en la doble raya se le agregue, aparte de que la doble raya es indicador de que tú no debes cruzarla o rebasar. Pero en toda la línea de la Guzmán Fernández, hay intermitentes, hay rayas intermitentes, es decir, rayas que, que se nota que hay intermitencia porque tú vas hacia un, a entrar, un giro, un giro hacia la Andújar, Hacia la, hacia, la izquierda. hacia la izquierda, a la, a la derecha, al tejar, esa debe de tener, debe de tener la apertura de ir al giro, pero está todo cerrado, como que no podemos doblar ni siquiera para la derecha sí, ni exacto, para la izquierda. Fíjate, Francis. Y debieron de evitarse esa no, cosa. pero te lo voy a explicar. Lo primero es que en materia de tránsito tú analizas dos aspectos fundamentales. Primero la seguridad y luego la agilización. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué hicimos? La presidenta Antonio Gómez Fernández, en la primera etapa, no le colocamos reductores de velocidad, estoperoles, no. en esas intersecciones. Pero eso no nos evitó. ¿Qué estaban haciendo aquellos desaprensivos? Aceleraban y en el espacio del cruce, de la, del Tejar, del Colegio de la Altagracia y de otras intersecciones que están muy cerca, entonces ahí aprovechaban ellos para, para salir a rebasar y no tuvimos que ver en la obligación ya de un trabajo que se está haciendo en esa avenida de regulación de colocarle esos estoperoles en esos puntos. Pero te puedo asegurar, y sin temor a equivocarme, que tú te paras eh, y esperas tu espacio para girar y tú puedes doblar sin tocar los estoperoles porque están colocados en unos espacios que te permiten Tú cruzar las cuatro gomas sin tener que chocarlo. Bien, Ahora bien. lo que pasa es que tenemos una cultura ¿Y cómo que no tú la, lo una lo es. no porque te voy a explicar una cultura que no tenemos es que usted no puede doblar a la izquierda. Pero es que no. Hoy de. Perdón, déjame. Terminar, en las entradas, perdón, déjame, déjame en completarte, déjame completarte. Tú no puedes doblar a la izquierda sin primero detener el vehículo a cero kilómetros. Nadie. Es que nadie puede doblar nadie. cuando viene eh, un giro de manera pronunciada, sin detenerse, si tú te detienes, y pruébalo de ahora en adelante, tú puedes doblar no, el así es que lo he hecho. sin chocar siempre. los no, no, no, es que siempre lo he hecho. Nadie entra. Y además... Si viene un carro de frente, nadie entra... Oye, como Pedro por su casa, no, jamás. Y, a, y, además, y además, los estoperoles bueno, hay están una... diseñados para cuando tú le das duro. Si tú lo oye, cruzas despacio, de no hay problema. Oye, hay una situación en la Está ciudad incorrecto, ciudad, que yo, canil, que eh. yo empiezo. Yo Está pienso, igual empiezo, que los semáforos que azules. Francis, déjame hacer la pregunta, por favor. Está ¿sí? incorrecto. Es que déjame no, me, me, contestó, pregunta, no me convenció. Pero no, no ver, me importa. Ya claro ahorita que... tú le preguntas. Mira, hay una situación aquí y es que yo entiendo que los parqueos en las calles están colocados de forma que afectan a quien viene conduciendo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo práctico. Es la, la calle Rivas con Colón. Cuando tú vienes corriendo por la Rivas en la dirección que va a la Rivas, cuando llegas a la Colón, ahí donde está el centro médico INEMET. Ahí tú tienes una serie de vehículos estacionados sí. uh, en la colón, digamos, a la izquierda, si viene por la colón. Y para tú poder cruzar y tener visibilidad, tú tienes que meterte a la mitad de la intercepción. Y eso a cada momento ha habido ahí accidentes o intentos de accidentes. No se puede cambiar. Del otro lado, a fin de que quien viene por la arriba cuando llegue a la intersección inmediatamente vea la vía y, y se dé cuenta si está desocupada y puede cruzar. Tú sabes que yo tenía esa misma preocupación que bueno, tú tienes. Bueno, es la mía, vamos. A tenía la preocupación, a los... ahora qué pasa. Ya somos tres los que tenemos sí, esa preocupación. Eh, lo primero es. Rato, no, no, lo primero es que si, si la dije set, como dijimos ahorita, hiciera cumplir lo que manda la ley, mm. la ley te dice que tú tienes que respetar desde el lindero hacia atrás, siete metros. Con eso sería suficiente para tú mantener la visibilidad en la intersección siguiente. Pero, ¿qué pasa? Si aplicamos esa medida, que sería de manera eh, sin análisis técnico, muy eh, acertada, pero no es así. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos vías que van una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, nosotros tendríamos que colocar... En una intercesión, antes de una intercesión, el parqueo a la izquierda, y en la próxima, el parqueo ah, a la, a la, la derecha, vez, sí. y luego en la sí, próxima a la sí, izquierda, sí. y luego a la derecha, entonces estaríamos haciendo un arroz con mangú. Sí, Pero también decisión, sí. la ley establece lo siguiente, dice expresamente el artículo 237 que el carril de la derecha es para la circulación de vehículos, claro. entonces no podemos mandar a que se estacionen en la derecha, salvo aquellos casos que tenemos vías que son de tres carriles, como... Las tres vías que circulan en el Parque Duarte y otras como la INVER y así sucesivamente. O sea que la idea sería reducir. La idea, claro, es que los, los conos, los que, que mira, se cumpla para que así como dice Francis, la okay. única ciudad que tiene estos peroles en las entradas para evitar que los vehículos, los conductores, rebasen. Asimismo, Qué es la guay, doctor, única ciudad que tiene 2.000 conos regados en las intersecciones para que las personas no se estacionen en las esquinas. Y con todo y eso, van y lo quitan sí, y sí, se es estacionan. Sí, pero y en, entonces, sí. En, en, en ese caso, la, la dirección de DGC aquí en San Francisco de Macorís y en la región no está eh, poniendo las multas correspondientes porque una persona que sepa que en un lugar prohibido, en este caso, debe ser multado eh. ellos solo multan por el casco Juan, pasa por el parque Duarte y fíjate que nosotros hicimos un gran trabajo de señalización de cruces peatonales sí, de paso sí, de cebra sí. y todo eso y todos tienen un vehículo donde termina el cruce peatonal las personas tienen que salir del cruce peatonal Suerte. para poder subir al parque Duarte o viceversa sí. y la DGC siempre ha estado apostada sí, es en el cierto. entorno del parque Duarte y no lo hace no, hace, no, no le pone una multa a nadie entonces, Anela, eh, hay señales que son lenguajes universales. Sí. Ay. Y hay colores también que son lenguajes universales. Y aquí, ahora hemos visto en los semáforos de San Francisco de Macorís que el color verde ha ah. sido sustituido por el color azul. Eso eh, creo prudente mejorarlo. Sí. Mira. ¿Qué es lo que está pasando con relación a eso? Me voy a ir a un poco a la teoría científica, luminotecnia es la palabra. Los semáforos convencionales están hechos por un, un cajetín, como se le llama, y ese cajetín tiene unas pantallas de tres colores primarios, verde, amarillo y rojo. Ahora, ¿qué pasa? La pantalla, que es de color verde, nunca es de color verde. La colocan con una tonalidad azul porque esos cajetines fueron diseñados para un bombillo de color amarillo. Cuando se hace la combinación, tonalidad azul con el color amarillo del bombillo, entonces que se, se, te da el color verde. Nunca podría ser de color verde, porque cuando tú le pones color amarillo, entonces sería invertido te la daría de color azul. Uh -huh. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es, mirando que ha ido, que ha ido cambiando la modalidad de los, las iluminarias, ya los bombillos incandescentes, en este país, primero, casi no vienen, y segundo, los que vienen son de muy mala calidad, que se queman cada tres días, y buscando le pusimos un color, un bombillo LED, que es de color blanco, por consiguiente, no potencializa el color amarillo, y eso hace que los semáforos se vean de una tonalidad azul, pero eso no es una medida definitiva. Nosotros hemos solicitado los focos necesarios para sustituir. Actualmente tenemos 14 focos de color verde LED que están dañados. Y esos 14 focos tienen un precio en el mercado de unos 12.500 pesos. Ya tú puedes saber el costo que representa el ayuntamiento para poder mantener los semáforos, la señalización, la remodelación de parques, la recogida de basura. Porque queremos significar algo. Y ustedes buscan las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas. Usted se va y dice, estamos remozando los puentes, reparando los semáforos, estamos señalizando la calle, pero de Santo Domingo, de Santiago y de otras ciudades. Sin embargo, en San Francisco de Macorís, la ciudad completa solo la está administrando, gestionando y limpiando el Ayuntamiento Municipal. Canela, eh, entendemos bien esa eh, aclaración científica que das de los tonos, de la, Pero, la pero quiero decirte algo ahí rápido no puede nunca que tenga una tonalidad azul prestarse a confusión porque en el semáforo solo tenemos tres sí, de no, no de no colores, rojo pero... amarillo y verde con tonalidad azul en algunos semáforos ahora si tú me dijeras que el verde tuviera un color parecido sí. al amarillo, sí, sí, no, eso, es si entendible, no, eso es entendible la pregunta que te voy a hacer porque está bien que lo expliques, lo explique, pero la gente lo que se supone que debemos de esperar es que sea verde ¿Hasta qué tiempo o según el aspecto económico que ustedes manejan, que dice que sale muy costoso, estaríamos teniendo los semáforos azules en vez de verdes? Y en, el, en los sectores populares de San Francisco de Macorís, en la zona céntrica, salida a Santo Domingo, han hecho un buen trabajo en lo que tiene que ver con señalización y todo lo que ayude a ordenar el tránsito. ¿En los barrios ¿En los qué barrios, están haciendo? Mira, con respecto a la primera pregunta, eh... El proceso de compra de las luces de semáforo ya está colgado en el portal okay. transaccional del ayuntamiento para que los oferentes hagan sus ofertas, porque eso también es algo que mantener la, trapa, la transparencia a nivel de compra hace que los procesos sean un poquito más largos. Ingeniero, y la segunda pregunta, déjame contestarle a la dama la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, eh, vimos que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo ciertas... Eh, eh, reparaciones en las vías de los barrios, de los sectores sí. y la información que tenemos, tal vez no de manera oficial es que el Ministerio de Obras Públicas así como en otros pueblos, está asfaltando y también va a hacer la señalización de esas vías porque ese es el contrato que tienen con esas compañías nosotros como ayuntamiento no podemos interferir cuando otro órgano del Estado está haciendo un proyecto de remodelación, reparación y en este caso de es asfaltado sí. vamos a esperar a que el Ministerio de Obras Públicas concluya Si ellos no nos dejan las calles negras como lo hicieron aquella vez, nosotros como ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades, vamos a asumir las responsabilidades que nos corresponden. Ingeniero Bucanela, la, la ciudad sigue creciendo. Más edificios se están haciendo, más parqueos son necesarios, más parque vehicular en las calles. De acuerdo a un estudio realizado en el 18, estábamos hablando de 23 oh, no. mil vehículos. En la zona urbana de San Francisco de Macorís. Lo que está en movimiento. Más lo de tránsito. Entonces, ¿qué planificación tiene el departamento a mediano plazo, a largo plazo, para tratar ese caso que cada vez se va a agudizar más? Mira, lo primero es que, increíble, la ciudad de San Francisco de Macorís... Tiene alrededor de 40, 45 años con sus calles del mismo tamaño, las mismas calles. Lo único que se hizo fue en el año 1998, 99, que se hizo una modificación, pero no fue vial. Fue una modificación del sentido de giro de, los, de las vías, cómo se va a conducir, y fue con ayuda de la de la AMET, en ese tiempo, cuando venía San Francisco de Macorís, la única modificación vial que se ha hecho en San Francisco de Macorís en los últimos años es la pequeña ampliación que hizo el ayuntamiento en el Parque Los Másteres. Es la única. Y una que tenemos planificada a futura, que es la modificación de la calle, de la intersección de la calle Fran Grullón con la Bienvenido Fuentes Duarte. Las planificaciones sobre la base del crecimiento vehicular de una ciudad se pueden hacer a nivel de de administración, colocación de señales, señalización de vía. Pero si no hay una ampliación real de las vías públicas, no hay manera de que la cantidad de vehículos puedan circular. Claro Pero también. sí algo vamos a hacer. La 27 de febrero estamos diseñando un plan. 27 de febrero, antes de llegar a la Castillo. Y la Castillo, antes de llegar a la Colón. ¿Verdad? Ahí tenemos la necesidad de prohibir el estacionamiento en los dos carriles del lado izquierdo primero, cuando usted viene por la 27 la cantidad de vehículos que giran a la izquierda, hacia la Castillo es demasiada y entonces se topan que el semáforo de la calle Colón ya ha cambiado a rojo cuando pasa verde ahora qué resulta en ese tramo que es corto solo nos caben unos 6 o 7 vehículos pero porque estamos utilizando un solo carril, si prohibimos el estacionamiento en esa intersección tanto en la 27 como en la como en la Castillo, vamos a tener la utilización de en vez de 7 vehículos, 14 vehículos en la Castillo y unos 14 vehículos más en la 27 de febrero. Por consiguiente, ahí vamos a lograr una mejor de congestión de ese punto. Es de que tú presión? vas a poner Era. sin parqueo del lado izquierdo hasta el ayuntamiento. No, hasta el ayuntamiento hasta no Hasta la Castillo Desde la Salomé Ureña hasta la Castillo Para hacer un carril no, exclusivo no, de giro no, a la no, izquierda no, Como no, se no, hace no, en no, casi todas las ciudades del mundo eh, Y desde, desde la sí, 27 sí, hasta la Colón desde, Un amigo de Willy Hierro te Pregunta eh, Que en el caso de la avenida Antonio Guzmán Fernández Aquí en San Francisco de Macorís Intentaron ponerla de tres vías Desde el Parque de los Mártires Según escribe él Hasta Palmares eh, y dice que eso es un caos porque el carril de la derecha cuando va un camión grande o un vehículo grande se convierte en dos vías no mira y el, la otra para que las juntas del ingeniero por pues suerte Julio yo Muñoz. tengo retención de dos preguntas sí, y no dijo Julio yo no digo yo vuelvo ahora Pregunta, ¿por qué el semáforo de los rieles en dirección este oeste se pone rojo cuando da el verde este sur No, lo mira, pero eso, eso voy a comenzar con la última, la última. ¿no? La última. Mira, lo Julio que pasa Muñoz. es que ese conductor que está preguntando debe de entender que hay dos carriles diseñados. Hay tres carriles. Sí. Uno que es para girar a la derecha con un triángulo invertido que tú lo ves, eh, que sí. te dice ese del paso. Es decir, que tú puedes girar a la derecha. Cuando el semáforo está en rojo, pero tiene que acceder el paso a los que van cruzando. Hay un carril que tiene una flecha que te indica que es para tú seguir para el Parque de los Mártires. Okay. Y hay otro carril que tiene una flecha de giro a la izquierda que es exclusivo para doblar y ese tiene una luz exclusivamente para, para ese carril. Okay. Por consiguiente, como el semáforo te permite el, el cruce de vehículos, tanto los que vienen de la calle, de la calle Nueva como los que van para la calle Las Palmas, tiene que detener el tránsito mm. para que mm. se pueda girar a la izquierda. Es un tema eh, de, de sí, sí. Eh, Con respecto a la pregunta que hace el amigo Hierro, no lo que hemos hecho en la presidenta Antonio Guzmán Fernández es señalizar dos carriles de tres metros en la parte central y dos carriles de desahogo de motoristas de bicicleta y de transporte público lateral hasta donde nos lo permitió la vía, que fue hasta la... La estación de combustible. Esos carriles de desahogo, no sé si ustedes se fijan, los las guaguas de transporte público andan por ahí recogiendo y dejando pasajeros sin ningún tipo de problema y también los motoristas, las bicicletas pueden circular. Estamos conscientes de que no tienen las dimensiones de carriles legales, pero sí son parte de las soluciones que hemos hecho en San Francisco barriaco, de Macorís para poder mejorar y la y condición. Del la ¿qué ha bueno, pasado con las gracias. grúas y, y los vehículos que estaban incumpliendo? ¿En qué las grúas y los vehículos que estaban se le prohibió que lo hiciera el ayuntamiento directamente, no es que se le prohibió porque no pueden hacerlo. pero es que lo hacían siempre en compañía de una gente la pregunta es para Francia o es para Canela o para Yerjan también tú no quieres guapiar claro porque en algún momento es verdad es para Canela la pregunta mira qué es lo que pasa la, no fue que se nos prohibió que la DGC no asumió su responsabilidad Ay, y nosotros mira. siempre hemos asumido, asumido nuestras responsabilidades pero responsabilidad. ustedes no tienen derecho a ser. Bueno, no, no es que derecho que no, tenemos o no, no, no tenemos sino que la ley establece que los remolques de vehículos se deben de hacer en compañía de un agente sí, de la DGC y, así, y nosotros verdad. somos fieles cumplidores de las de la normas de, la, de las leyes. Lo puede hacer ellos o, o es la DGC la única la ley que puede hacer. Pero son dos Francia, cosas. Diciendo, son dos, dos cosas. No, no. Una cosa es prohibir. ¿no? Gente, Una no, cosa no, es que a no. mí me digan está. tú no vas y otra cosa es que yo diga no puedo ir. Tú no puedes ir. Exacto. Perdón, no me lo ir. Ir. Claro. Entonces, la, preg la pregunta es. La pregunta que es. Pregunta es bueno que lo haga el ayuntamiento porque DGC no la hace. Nosotros nos encajonamos en la ley y a veces desperdiciamos cosas. Claro. Por estar pensando en la ley que no la cumple. la que también se le prohibió no, que lo hiciera. No, no, a DGC no se, se le, le ha prohibido cuadrar, que se el haga. No, la, el la ley el protocolo, Canela, claro. la, la el ley protocolo ley claro. que establece para que se pueda hacer la remoción del vehículo está en la propia ley. Bueno, si sí, usted señores? dice, está, está parqueado en lugares prohibidos. Hemos recibido pero ¿cuáles son los lugares prohibidos? Están establecidos están los, está la, el artículo 235. No, no, está pero ¿cuáles? Pero el fíjate 237. una cosa: el ayuntamiento no ha adecuado. En resolución. Lo ha hecho Canela en su oficina. No, no, lo que pasa es que, es que. Pero por resolución. Pero que hay cosas que. No, no, no. Mira que lo que pasa, Francis. Y usted es jurista, yo no. Hay. Leyes y tienen artículos que son directos, no necesitan una resolución claro. para que sea aplicado. Lo que pasa es que la propia ley dice: el ayuntamiento, ¿verdad?, colocará las señales de tránsito en aquellos lugares donde Artículo no hay Artículo 194 y está, dice: el el ejemplo, cada quien frente frente adecuará a, su autoridad claro, correspondiente. Y Señores, a a gracias. Médico, a... El que es un abogado, por la ah, oficina, okay. un amigo suyo, Lo que pasa es que nosotros hemos estado en lugares donde yo me pongo a escucharlo a él y ahí también yo voy aprendiendo bueno, eso, en ese pleito yo no me meto ustedes se está compran está un cigarro entre los dos y, y, está los está está y está ellos igualitos que no es malo no, no, no, no es malo no, y que de, a propósito, amadores, Señores, antes de que finalice felicitar bien amado. Eh, tú va, tú va, no, o destacar yo me invito a destacar la gestión que viene desempeñando eh, Daniel Canela que yo hace varios... Uy, y la defensa y, que sí. hace un... De no, un no, un no es que realmente yo he venido destacando <ríe> ese trabajo porque a, a falta del cumplimiento de la ley, entonces ellos han tomado medidas preventivas en beneficio sí. de la población. Y, y agrégale, Warner que es la única vez que un director de tránsito va a los medios de comunicaciones sí. y aparte de eso, es la única vez que un departamento de tránsito sale y hace historia en un pueblo brillante, yo estoy de acuerdo bien, gracias sí, a Daniel Canela es verdad, la ciudad está totalmente señalizada sí, tú antes verdad. cruzado por ejemplo por una calle en San Francisco era la boca de un lobo y ahora está señalizada que tú hasta sin luz tú puedes ver todo bien, Porque, director de tránsito oye, del ayuntamiento municipal oye, Gracias. De decirlo. Tu, y te lo, Oye, don es Un escenario de verdad. Y, debió ser. Ese, que no entiendo por qué. Que, que no entiendo por qué. Tengo pasar? dos meses atrás de Canela para que me conceda una entrevista. La última vez ¿qué? ni me respondió. ¿Por, ¿Por qué el PRM <ríe> no ha elegido gente como Canela para que representen a su partido en. en Sido un ¿y por qué tú miras Fulvio? hubiese sido un buen alcalde ah, bueno. eh, yo me atrevo a asegurar fulvio? que Daniel Canelo hubiese sido un gran alcalde ¿y por qué tú no dices de tu compañero Francis Rodríguez? también ah. pero tú, es, que tú, es que tú es que tú es que tú con, con la fuerza nacional progresista ah, no. y ¿Y es, es verdad